muy pero muy buenas tengan todos ustedes el día de hoy vamos a estar viendo lo que son formatos de imágenes un tema muy interesante pues tenemos que eh, en este lenguaje visual de nuestro tiempo pues lo tenemos todos los días a la mano para ello vamos a ver específicamente unos formatos los formatos que vamos a estar viendo son específicamente cuatro aunque hay muchos más pero tocaremos el jpg, el png, el bmp y el gif. Para ello yo tengo preparado por acá una carpetita con la información o con los archivos que necesitamos para el día de hoy. Muy bien, en esta carpeta tengo muchas fotos. El problema de tener las fotos así es que no sabemos qué tipo, qué formato son. Para ello, lo primero que vamos a aprender hoy, o que vamos a ver hoy, es utilizar o cambiar la opción de vistas. Entonces, solo tenemos que irnos acá a esta opción que dice vistas, muy bien, ahí vamos a dar un clic y vamos a cambiarnos a la que dice contenido. Muy bien, toco contenido y eso me va a permitir tener estas tres columnas, una con el icono o la imagencita de la foto, una silueta de ella y nos va a dar una información o, o dos informaciones súper importantes lo primero es que podríamos perfectamente estar viendo el tipo o el formato de la imagen como esta que es GIF como esta que es JPG como esta que es BMP aparte de ello también nos va a dar un tamaño, una dimensión, perdón, una dimensión que sería el, la primera opción es el ancho y la segunda opción es el alto y también nos va a brindar el tamaño que tiene esa imagen que en este caso es de 322k o como esta que es BMP que pesa 4.6 megabytes ya está un poco más pesada ahora bien teniendo eso en cuenta voy a iniciar con justamente el BMP si yo eh, les explico un poco esta imagen y la abro un momento para que la puedan ver es una imagen de una calidad muy buena este tipo de formatos de imagen BMP es de, de Windows de Microsoft y es un formato sin compresión aunque hay algunas que pueden tener compresión para hacerlas más pequeñitas digamos que es un formato puro por ello tiene un tamaño muy alto para obtener una mejor calidad de imagen sus colores van desde los 24 bits o 3 bytes, que son 16.7 millones de colores. Por ello, se, se logra tener una imagen de muchísima calidad. Ahora bien, si por el contrario nos vamos a una imagen como los GIF, por ejemplo, acá tengo varios, notamos que que el formato GIF primero que nada es un formato animado si yo lo abro ustedes van a poder ver una secuencia de cuadros o de, de imágenes que se vuelven a repetir, el termina y vuelve a repetirse tiene ventajas que soporta transparencias pero la calidad es poca porque soporta solo 256 colores en este caso es un poquitito de eh, grande de tamaño con un mega 25 porque eh, las imágenes que se usaron eran un poco mayor, pero vean estos otros GIF que eh, tienen un tamaño muy pequeño, muy muy pequeño, 30K y este 300K, que es muy muy accesible. Permite animaciones, como ya lo vieron, en archivos eh, pequeños sobre todo. Muy utilizados hoy día, muy muy utilizados como un, un renuevo, un aire nuevo tienen, porque se han dejado de utilizar muchos programas como Flash de animación y otro tipo y regresaron a las imágenes GIF. Ahora bien, me faltan dos formatos que es el JPG y el BMP. Pero se los quiero mostrar o explicar basándome en esta imagen que les di al principio BMP de Marbles. Voy a abrir este programa Pinta para poder explicarles un poco eso. Me voy a ir a Archivos y le voy a dar a Abrir. Y voy a abrir justamente la imagen Marbles BMP. Si yo la abro, eh, inmediatamente uno nota que, que es una imagen de mucha calidad. ¿Qué pasa si yo empiezo a transformar esta imagen? Okay? Voy primero que nada a irme nuevamente a la opción de archivo, que está por acá arriba. Luego de archivo, me voy a la opción guardar como. En esta opción de guardar como, voy a tener dos cosas específicas que necesito siempre tener en un archivo el nombre que él tiene con el formato que está aquí incorporado pero lo seleccionamos en esta opción de abajo muy bien teniendo eso claro voy a, a iniciar cambiando esto a jpg entonces tipo de imagen jpg donde lo selecciono es importante que ustedes noten que por acá él automáticamente me cambia el nombre a jpg.jpg .jpg, pues, para darle el formato. Muy bien. Guardo. Y como es un formato ahora con calidad comprimida, él me va a decir que, en qué calidad lo ocupo. Dejémoslo en este momento en 85, pero es algo con lo que podemos jugar con el tiempo. Si vemos que la imagen no perdió tanta calidad, podríamos reducirla más. Muy bien, damos OK para confirmar. Y ahora voy a regresar a mi carpeta, y en la carpeta voy a tener ahora una imagen JPG de la anterior. Quiero que noten varias cosas. Primero que nada, que la imagen, pues el formato cambió a JPG. JPG es un formato de archivo libre, libre de autor, por eso está extendido en Internet y sobre todo en páginas web. Soporta también 16.7 millones de colores que son 3 bytes y tiene una compresión de archivos por eliminación de información por eso es que se comprime muchísimo y es muy recomendada para fotos vean la cantidad que, se, que logró comprimirse tenemos 200k sobre los 4 megas es demasiado la compresión ahora bien ¿cuánta calidad perdió esta imagen? vamos a verlo inmediatamente si yo abro mi imagen yo puedo notar que la calidad no se perdió. Sigue siendo muy buena calidad, siempre y cuando la tomemos de una imagen como la anterior, como esa BMP que es de muy buena calidad. Obviamente que si yo transformo algo que no es buena calidad a JPG, pues tampoco es que va a ser maravilla. Pero en este caso es, es magia. Vean, el tamaño es el mismo, las dimensiones de él, perdón y el tamaño en el peso pues sí varía un poco y el formato también ¿qué desventaja tenemos con el JPG? que no soporta transparencia si en algún momento la imagen este eh, tiene alguna transparencia, algún fondo transparente pues él le va a colocar un fondo de color blanco a esa imagen ahora bien, voy a regresar nuevamente al programa Pinta y en Pinta... Voy nuevamente a guardar esta misma imagen. Repetimos los pasos, que es ir al menú archivo y a guardar como. Y ahora no vamos a usar JPG, sino que vamos a utilizar el formato PNG que tengo por acá arriba primero. Es otro formato libre de autor, también muy utilizado en internet. Y si le doy guardar, muy bien, y me regreso a mi carpeta voy a tener ahora tres archivitos de la misma imagen ahora con el formato, con el tipo PNG. las dimensiones se mantienen y el tamaño en comparación con el JPG me aumentó pero en comparación con el BMP me disminuyó muchísimo a la mitad, mejor dicho también soporta eh, 16.7 millones de colores eh, tiene una compresión de archivos. El anterior, el JPG, tenía por eh, eliminación de información y este tiene por agrupación de píxeles del mismo color, de un color similar. Y es un formato de una compresión sin pérdida. Si yo lo abro, voy a notar que también la calidad es muy buena y este formato me soporta transparencias, eh, que eso es algo muy muy importante para nosotros. Estos son los formatos más importantes que tenemos en estos momentos en Internet, más utilizados. Espero que les sirva mucho y nos vemos en otro video.